La siguiente pregunta viene desde Castellón, Corki33 nos pregunta si puede combinar luces de LED con luces de sodio en un mismo cultivo. Hola Corky, claro que puedes combinar ambos tipos de iluminación en un mismo cultivo, de hecho se complementan a la perfección. Gracias a que cada vez más gente opta por la iluminación de LED para el cultivo de cannabis, se ha podido comprobar su efectividad tanto como iluminación única como complemento de la iluminación tradicional. Cada vez más cultivadores optan por trabajar con este tándem de iluminación led y HPS. La finalidad de esta combinación es dotar al cultivo de un mayor rango de iluminación, de forma que no queden espacios oscuros ni partes de la planta sin recibir la cantidad de lúmenes que necesita para desarrollarse en plenitud. En el cultivo que estamos viendo, el propietario fue cambiando gradualmente de sodio a focos leds de agrolite COP 2% en función de los meses del año en los que estaba y del crecimiento de su cultivo. De esta forma, en mayo iba jugando con los grados que aporta el sodio en las noches aún frías cambiando gradualmente hasta la entrada del verano, donde finalizó el cultivo distribuyendo un equipo de agrolite cada 60 centímetros. Esto le permitió ahorrar algunos euros y economizar energía sin perder un ápice de calidad